Eh, ¿Qué onda, gente? Bienvenidos sí. a Game Square, otra vez. El lugar que cierra y engloba todas las alegrías que pueden tener desde acá hasta que mueran. Esto es todo gamer, gente. Uy, Estamos en el juego más impresionante. Yo te digo, este juego lo jugaba yo cuando era chico con <coughs> mi papá. ¿Cómo? Cuando era chico, lo jugaba con mi papá. Tipo, hacíamos una, un acuerdo, el que perdía. <risa> no. ¡Pará! ¡Boludo, no me deja! Concha, su hermana. O es la intro, la intro es así de larga. boludo. Dura 5 minutos, ¿no hay que escuchar? Acá? ¡Ah, no! ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Hay que tocar... O sea, para jugar hay que tocar... ¿Qué se yo? ¿Qué hay que tocar, boludo. Bueno, yo voy a hacer... Eligí, boludo? ¿El hijo? Ah, no, todo soy yo. Ah, no. Yo elijo a... ¿A Emily? De, de... ¿Vos? Ah, tú boludo. Ah, ten eh, vos trajiste una muchacha, ¿no? Sí. Yo me lo a Bárbara, porque a mí me gusta Bárbara es Muy bien, Bárbara. ¿Un set o 3 sets? tres, sets. a ser Dale, juego largo. de mierda, ya sé que se puede robinar. ¿Se puede robinar? Sí, creo que tres es mi largo. No importa. Sí, bueno, chicos hijos tenemos el poder de... de, de, de, de, de, de ¡Oh! Amor. ¡Oh! Ah, sí, mirá. En verdad, ahorita En ¿Pelota Harlan la 1, Clay? Más down. Porque es como más tranqui, más suave. Más down. Claro. Exacto. <ríe> bueno. Nancy contra Barb. ¿Yo quién soy? ¿El de abajo o el de arriba? Yo, yo te voy a hacer al mismo tiempo ah. las voces... Uy, son concha... ¡Ah! ¡Ah! ah jugas bien, eh. <ríe> <Encima>. <risa> <risa> ¿Pero la estoy cagando? <risa> sí. <risa> ¿Pero falta? qué fault, pelotudo? No le falta. Pero qué 15, 15. ¿Pero todo... qué que No tiene que pasar... Ay, Bárbara, coordiná la reconcha papuda de tu abuela. no puede ser. 40, 15. Dale, dale. Bárbara, reaccioná a la puta que te parió. a Arre cualquiera. Hija de puta. A se bajaba la red y volvía a subir, boludo. Bueno, escucha, ¿eh? a mí me dicen el Aldi Rodic. Dale, dale, Uh, la chiquilla oh, la rica, ¿Viste? Le pegaba al enano. <risa> <risa> Buena, pelotudo. Mira qué pelotudo que soy. Qué bueno. Este es el mejor match de tenis. Pero suave, hija de puta. <risa> suave. Se la robó, ¡Ah! ¡No! ¿Qué ah, tira tira sueleja, no. boludo. ¡Vamos! ¡Ah! El coche te la lora... ¡Ay! Ya le... está, ya está. Ahora sí, eh. más que federer. <risa> más re ¡No! Oh. qué foo! ¡Si ¡Sí, yo lo vi! Wey, bueno. oh. boludo! ¡Me la tiraste a la mierda! <risa> Acomodate los lentes de contacto, mi amor. Ahí va. Comí conchuda. ¡Ah! ¡Pero! ¡Vamos! Tengo... Ah, pensé que era para mí. Tengo que estar para Wimbledon ya, eh. Wey, Pero, boludo. mira boludo. Trabajo infantil. Tiene es nenes. Un... Saber, amigo, ¿sabes? es imposible. <risa> saber quién gana ya, ya está lo tengo, tengo lo tengo tengo el timing sí vamos para net ¿Qué? internet ¿Vos sabés que yo tuve un pasado de tenis uy oh! ah. pero dale corre <risa> qué tiene duro que las piernas <risa> qué es eso después te explico Arreviste. con con lo que oh! está... ¡Ay! ¡Come! no! ¡ah! ¡Ah! Viste Por cuando. Trola, la, boludo, las paredes andan la de la concha de tu madre. ¿Para qué me pregunté ahora si después nada? No? Epa, comí. ¡Comé, trola! Pero ¡Dale, dale! ¿Qué tenés, Tendinitis la puta que te parió? Uh. ¡Ah! ¡No! ¿Sí? ¡Sí! Este partido se enfiende con sangre, aguante la cocor. <risa> la cocor versus la odsierbia. ¡Ah! La chilena contra. ¿Vamos? ¡Contra! ¡Contra! <ríe> <¡Holy de mierda! risa> este, este partido es con WoW ¿sabes? Boludo, me siento como si Gamecore tuviese 40 años, tomo los dobles. ¡Dale, puta! ¡Pucha! De verdad, Gamecore en 40 años, boludo. <risa> ah, ¡No, no la... no, la cancha está 15 kilómetros para la izquierda, ahora. Bueno, change. Bueno, me parece que este es un partido que va sondeando, ¿no? Puta! Y ahora, hasta no podemos ver que Bárbara tiene 15 errores no forzados con 4 ace y dos golpes a palomas mensajeras que pasaban oh, por sí. ahí. Nancy está con todo. Ay. Está con todo. Uy, mira la. ¿Qué te pasa, hija de puta? Lo fui a buscar, eh. ¿Vos lo conoces a Tin Hendman? No, al gran, está, Gran boleador. Uy, mirá la bocha. Toma, Toma. Ya está. ¡Corruda! Ya, ya está. Le pasó por la tanga. Uy, para que no vea un carajo. Era ciego. Ya está, ya está. está. No, está. tengo, boludo, el, partido, tengo el partido metido dentro de la de la canaleta cacal. Igual aquí me un yo. Sí, así. <risa> bueno, <risa> sí. <risa> sí. bueno <risa> ah, pero no ahora ahora te rías sí. mucho. Ahora, dale. No me hagas decir. Mira, tiene estas orejas, boludo. Parece que salieron de la película de Narnia. Comen en trola. ¡No te caigas! ¡Seguí jugando la pelota! ¡Dónde? Reviste esos chabones grandes que me entrenan y se piensan. eso. No, pero más suave, nena. ¿Querés ir a jugar al fútbol americano? Andate a Nueva Jersey. ¡Inscribo! ¡No! Oh. da Pero si le pegué bien. Ah, pues lo, lo recogeré. Ah, te es el que amagas, eh. <ríe> ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Concha! Sí. ¡Ah! ¡Concha de la lora! Negra, este es tu punto, eh. Ay, Mónica, dale, tres un olor a verga encima. Sí. Come, hija Eso me pasa por hablar, pero tú ese, <risa> Bueno, eh, cosas que Gamecore se estuvo postergando porque <risa> tuvimos algunos inconvenientes. Básicamente era venir. Pasaron varias cosas. Básicamente era venir y decir, Che, Nacho, ¿qué jugamos. <risa> uh, y así uh -huh. durante toda la noche. Play, play. Estoy ganando. Ay, puta. Dale. Come, pero pegale, tú. Cuidado por abajo del monte de Venus. re cualquiera. Sí. No, es re tonta, boludo, Mónica. Bárbara. Treza. Pero, eso sí, sos sí, una sí, puta, sí, sí, boludo. Como el otro día, ¿no? Pero. Porque es posta, eso, después de jugar al Resident Evil 4, es como que todos los juegos te parecen re estúpidos. Ah, sí, una, es que me, no se puede volver atrás, boludo. No es que jugaste a Resident Evil, ya está. ¡Dale! ¡Vamos! Vos fijate con qué, con, qué, con qué suavidad voy a. ¡Vos. ¡Vos.! Ah, Me caí Me la concha. ¿Con qué ¿Te imaginas que jugando un, como una concha gigante? Boludo, no puede ser. ¿Con qué suavidad te voy a la red, eh? Mira, mira. Recepción y va a la red. Ma que Gaudio. Ojo. Ojo esto. Pero vos sos sí, una pelotuda, sí, boludo. Sí, sí, sí, se puede ver acá. Es cuando. Acá es cuando la, el cansancio empieza a pasar factura. Come, trola. Esa <risa> pegarle un poco. No te rasques el ojete. Y pegale bien a la pelota. Come. ¡Ah! Uy, sonó remontado. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Eh, estoy ganando. ¿Te Deus? Concha, mi ¡Servicio 6! ¡Servicio! Uy, oh, ¡Uh! Oh, ¡Ah! Oh. No pelotuda. Yo no, ah. Creer, Yo no puedo creerlo. ¿Cané? arre, No. Arredo. Si Ah. No. no. ¡Ah! De si este video llega a los 100.000 likes, viene Bauya a jugar. <risa> <risa> ¡Ah, li cané. No voy a. Quizá, boludo. Advantage. No, no, no, yo me sé que estamos. ¡Dale! ¡Puuu! <risas> ¡Dale, concha! ¡Ah, qué fruta de mierda! No, ventaja tuya igual. Mía, ¡Por Uy, qué? qué? buen saque! ¡No! ¡Come! ¡No! ¿Gané? ¡No! ¿Por qué anda a comer caca, boludo? <coughs> ¿Gané? No, cambio. El... No, change. ¿Cuánto change, boludo? Y mirá, esto es fácil. El partido va. Mira qué buena música. No se acuerdan más de una <risa> <risa> eh, Va cuatro a 4 3 y es a 6. Espera, espera, espera, espera, espera. wait follow me. <risa> no, pasó no, si su con los no, en el piso. volvemos atrás. Ah, no, no, no, ah, que <risa> la oh, wow. la. no, no, no, no, no, ¡Dale, pelotuda! Ya está, ya está. Yo, yo no entiendo, ¿los botones son todos los mismos? No. ¿Cómo que no? Ah, este yo... es Drive y con este es el Slice. <risa> yo estaba re cualquiera, boludo. ¡Uy, parada! ¿Qué te Pero pasa? ¡Cornuda! ¡Ay, dale, cuchuda! Yo no te robé a Mariano. A ¡No! ¡Out! ¿Para vos. ¿qué, ¿Qué es lo más loco que puede pasar en un partido de tenis? Eh... Um... No sé. Que para mí te digo lo loco que pasó una vez en un partido de Austria. No, que le pegue tan fuerte que la noquea de un, un, una recontra. No, que, que tipo... Bueno, de puta. Tiene tres vicios ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Es que de repente aparezcan... En... ¡Ah, <risa> Que aparezcan pelotas uno de los de allá. <risa> Estoy por un cambio de la nada. Porque... ¡Ah! Dale, sí, sí, pero oh, ¿Dónde cool. está la ropa, loco? Estaba en bolas y de re. No estaba haciendo una No, para, era. estamos re. Uh, boludo. Está re parejo esto. Se estuvo... Era un set solo, ¿no? Sí. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Comenten quién gana. Comenten quién gana. Pero, pero a mí va a ganar Orni. ¡Ah, concha! ¿Gané? Si este video llega a los 50.000 views, y vino a Ornipar. Invitamos a Orni a Park. Vale. <ríe> Te imaginas. Sí, para allá, eh. Concha, es cierto. Or Or Orning Game War, boludo Ay. Uy la p... Da <susurra> La concha de tu hermana. Haciendo la R. 0.30, boludo. Estás jodiendo. Come trola. Pero vos sos una estúpida. No, no lo puedo no creer, no. no. La concha de mi hermana viste apareció el cartel. Oh. Che, yo soy tarado. No, no sé. <risa> bueno. Sí, y, y poquito así. Qué guapo. No la puedo creer. Qué guapo. Ah, perdí. ¿Perdí? No, ¿cuánto tengo... dura esta mierda? No, vale, vale. Si gano este. ¡Oy, dios qué mole boludo, dale! Blue set en match para. Bárbara. O sea, yo soy no, Nancy. Play, play. Sí. André, Voy a comer parar. papita. <risa> <risa> <risa> Contale a la gente cuántos juegos de fútbol tenía en la caja. ¿Cómo? ¡Boludo! Cuando traje los juegos de play acá, tenía no sé oh. ¡No, qué conchuda que soy <risa> Dale boludo. Vale. Bueno, vos viste ese efecto, padre, ¿no? Corta el aire. Mira, mira, corta el aire. Epa, puta. Come. dale. <risa> Dios, qué juego de mierda me estresa, boludo. Escucha, escucha. Punto, si gano, si hago este punto, gano. Ok, ok, ok. Chau. No vas a hacer. <risa> mierda. What? <Yes. Yes. risa> mirá. Yeah. Dale, Duke Nukem. <risa> mirá, ahí está dormido. Horno, ah, man. anda la concha de tu madre. Y tocaba la teta. Estaba en periodo de lactosidad. <ríe> Arre <tira. ríe> El sonido. Bueno... Un buen... Era gigante, tipo... <ríe> y tocaba la teta y se escuchaba... Estaba recargada, viste. Ay, ¿qué te pasa la concha de tu madre? Ay, Aparte, tipo, bueno. ¿qué es una teta tipo gigante, tipo así. <risa> Mira, ahí gané, ¡Qué hace negro. Bueno, gente, fue un buen video para comenzar. Fue un video esto? para comenzar. Eh, nada, suscríbanse, por mm. favor. <risa> <risa> <risa> Me mucha risa. Bueno, chao gente, chupense en culo.